Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes y lo mismo hago con mis cartas que Son estas de acá Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Este, desgraciadamente, hemos bajado un poquito el número de suscriptores. Pero, bueno, esperemos que haya gente que se suscriba al canal. Si lo quieres hacer, te invito a hacerlo. Recuerda darle también a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Normalmente hago esto los viernes o los sábados en último caso lo re en un domingo se si oye algo de ruido voy a tratar de minimizar el ruido Está, hay unos trabajadores aquí cerca entonces bueno lo que se llega a escuchar pero a eso pues deberías de estar escuchando a mis hijos, a los pajaritos y mi voz, muy bien y por último de Doreen Virtue las cartas de la sanación con los ángeles estas de acá y hago lo mismo, me guío por mi intuición este mensaje, estas cartas son para todos nosotros pero muy en especial para quienes cumplen años, celebran algo muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. <ríe> Me acabo de cortar otra vez las uñas, Dios mío. A ver, ya. Trust, confianza. Me gusta cuando sale esta carta porque nos están pidiendo confiar en la corte celestial. Cuando crees que las cosas no están fluyendo a tu favor o se están dando como quisieras que no hay justicia por ejemplo o que si sí, le están regando la humanidad es así como que confía confía en, la, confía en Dios y dice I know that God in his infinite wisdom and love is answering my prayers right now yo sé que Dios dentro de su sabiduría infinita eh, y, y amor infinito está Contestando mis plegarias ahora mismo. ¿okay? Entonces confiemos en la corte celestial de que todo está bien y de que este pues todo va a estar bien al fin y al cabo. Pero el día lunes y martes la carta dice balance y seguramente es el arcángel Jeremiel, así es, que es el arcángel que digo el arcángel contador de cariño. Y dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Bueno, esto de vez en cuando nos lo piden. Es como los exámenes en, en la escuela, en el colegio, ¿no? Que tienen que ser, qué sé yo, cada mes, cada semestre, cada temporada para reevaluar dónde estamos parados, qué entendimos, qué no entendimos, etc. Es hacer aquí exactamente lo mismo y de una manera muy imparcial. Y esto es importante porque si no somos honestos con nosotros mismos no podemos hacer una comparativa de la diferencia de lo que hemos avanzado. Y voy a dar un ejemplo. Este, puede ser que a veces una experiencia parezca repetitiva en tu vida. digas esto ya lo viví, ¿no? es como un déjà vu. Pero este, cuando pasa esto es que la corte celestial o los ángeles o el universo nos están dando esta experiencia nuevamente para que podamos comparar que estamos reaccionando de una manera diferente a como lo hacíamos con anterioridad. Tal vez eh, antes nos enojábamos y ahora pues ya no. Ahora ya nada más sabemos cómo darle solución a la situación. O el tiempo de enojo es mucho más corto, antes nos duraba el enojo tal vez algunos días y ahora nada más algunas horas, etc. Entonces, bueno, es lo que nos están pidiendo hacer un balance de toda nuestra vida todo lo que hemos recorrido y eh, yo en lo personal bueno, me ha pasado por las dinámicas que se dieron en esta semana pasada que en automático, bueno revalúas este, es todo esto y una vez hecho esta revaluación es igual pues ver qué es lo que nos está... Si todavía queremos seguir en, en esta dirección o si ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir y ahora nos vamos a mover en esta dirección o si ya no vale la pena tal situación y liberarla y saltarla etc. Entonces, como que, ok, vamos a hacer los planes para el último trimestre o cuatrimestre del año y ver qué es lo que... Para, para donde nos enfilamos. ¿no? Es lo que nos está pidiendo con esa carta. Pero, como decía, de una manera muy neutral, sin dramas, sin sufrimiento, sin nada. ¿no? Sino simplemente ok, esto, antes era así, ahorita estoy asá. Y, y antes tal vez quería, qué sé yo sé, ser piloto aviador. Y me me doy cuenta que eso pues no va conmigo para nada. No, no sé hacer una comparativa pero el día miércoles y jueves la carta dice lo siguiente manifestación es el arcángel Uriel y dice la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo al decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha amén Entonces bueno, acá se van a ver por fin los resultados de nuestra labor si este hiciste labor para que las relaciones humanas este mejorarán pues aquí ya se van a palpar, se van a sentir, se van a ver los resultados. Si, este qué sé yo, trabajaste mucho, este, puede ser que se concrete una venta. Entonces, bueno, se va a manifestar el resultado de nuestra labor. ¿okay? Para el miércoles y el jueves. Y para el viernes, sábado y domingo... Pues parece que esa, esa manifestación es abundante. Entonces dice lo siguiente, abundancia. Arcángel Uriel también, en las, las dos cartas es Uriel. Y dice, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. ¿Okay? Y este es un recordatorio para los que nos cuesta luego trabajo recibir, es realmente creértela, no nada más decirla como un perico, sino realmente sentirlo de corazón. Así es como se decreta, es lo que dice aquí también, aunada a la emoción. ¿sí? Cuando decreto, decreto, por ejemplo, que voy a tener un automóvil nuevo, pues ya lo visualizo, ya huelo los asientos de piel, ¿no? ya como si fuera un hecho que no quepa duda alguna si hay duda, cuando hay duda entonces es que este, no lo estás haciendo correctamente, sino nuevamente tiene que ver con la confianza la fe, sobre todo en la corte celestial, de que esto se va a dar y de una manera abundante hay otras personas que de repente piensan, bueno, no tanto mejor un poquito menos para que alcance ¿no? para mí o para los demás o como fuera y no, es realmente abundante, es inagotable la fuente entonces que te llueva o que nos llueva abundantemente esta abundancia y la abundancia son bendiciones, ¿no? es mucho de mucho amor, mucho respeto, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho dinero mucho, mucho, mucho, mucho, ¿okay? por eso Walter Mercado también decía, mucho, mucho amor, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo en este mes. La carta dice, descanso. ¿Okay? Entonces, bueno, es un merecido descanso. Tiene que ver, pues, igual que aquí con la manifestación y la abundancia. Es así como que ya logré este objetivo, ahora me voy a permitir, me voy a apapachar, descansar algunos días, tal vez dos días, tal vez una semana, no sé, el tiempo que, que pueda, y pues darte, miren qué tal una plumita, estas son luego también, y súper pequeñas, la pluma más pequeña que he visto en mi vida yo creo, este, son los mensajes de los, angel de los ángeles que a veces no percibimos, pero por más pequeño que sea, sí lo percibí. Entonces, bueno, descansar, ¿no? este, apapacharnos, este, querernos. Y um, los seres humanos todos queremos ser aceptados, todos queremos ser respetados, todos queremos ser amados, etc. Entonces, mantén esto en mente, este, no importa las edades, hay gente que, aunque sea adulta, aunque seamos maestros reiki, aunque seamos lo que seamos, todos entonces, requerimos esto, ¿no? Todos queremos amor, todos queremos respeto, todos queremos bienestar. Entonces mantén esto en mente porque hay veces que la gente, pues piensa, pues ya lo tiene, ya tiene resuelta su vida fulanita, ¿no? Fulanito. Voy a dar un ejemplo aquí en México, Salma Hayek, ¿no? Que está casada, pues, con uno de los hombres con más dinero en el mundo que la adora, obviamente. Y bueno, pues este, parece ser que es un matrimonio estable, que tiene una hija. Y así como, pues ya tiene resuelta la vida, ¿no? ¿Qué más quiere? Y, este, ¿Por qué no va a ser feliz? Bueno, puede ser, no sé, que tal vez haya pleitos dentro de la relación. Y luego, pues otra vez hayan contentado, Que la hija, no sé, le dé mucha edad a la mamá porque es muy traviesa. vea a saber <coughs> Esto lo hago mención porque luego pensamos de que ay, mira qué fácil tiene la vida fulanito, fulanito y no sabemos, por eso siempre digo detrás de cada persona hay una historia muy personal de la cual no sabemos absolutamente nada y hay personas que también piensan, no pues es que este, este individuo ya lo conozco desde tanto tiempo y bueno me lo sé de arriba abajo y es totalmente transparente Puede ser que tal vez una cosa o la otra no la haya querido contar, no la haya querido compartir con nadie más que consigo Y sea algo sumamente personal ¿no? y por lo mismo no lo comparte Entonces, Siempre hay una parte, aunque parezca un poquito incómodo, pero hay una parte que no conocemos al 100% de los individuos y esos pueden ser sumamente cercanos, puede ser la madre, el padre, hermana, pareja, etc. Entonces mantén esta en mente para que no te dé envidia, para que no digas ¡Ay! porque esta persona le va tan bien o le es tan fácil o se la puso tan fácil en un universo? ¿no? Y yo batallo y me cuesta mucho trabajo. Recuerda, todos vinimos a esta tierra a experimentar la vida y en todas sus facetas, por eso son varias vidas, todos hemos sido víctimas o victimarios este, hemos tenido una vida aparentemente más fácil y otra aparentemente más difícil yo lo veo muchas veces cuando convivo con la gente hay gente que puede ser que no tenga mucho dinero que tenga tal vez cierta estabilidad y se considere de una clase media social baja o hasta pobre este, pero bueno, dentro de sus valores humanos hay una abundancia y una riqueza extraordinaria Y bueno, como familia se adoran, se quieren Tienen muy buenas relaciones de pareja, tienen buenas relaciones con las amistades Pero pues ese campo económico como que pues por más que le hagan no fluya ¿no? Y, uh, y bueno, puede ser viceversa Y no tiene que ver tampoco la abundancia que esto lo recalca como mucho la iglesia, ¿no? que los, los, los que son pobres eh, materialmente tendrán la riqueza del espíritu ¿no? dentro de un afán de sacrificio y donación a la iglesia de los bienes. Por ahí no va el asunto. <coughs> de hecho en una de las cartas pongo que la abundancia económica no está peleada con la riqueza espiritual. Entonces esto manténlo en mente, ¿no? Para que realmente todas estas bendiciones que te mereces Lleguen a ti, fluyan con facilidad Y una vez que pase esto, agradece, da las gracias El universo también nos escucha cuando no lo estamos invocando directamente Pero nos están escuchando Y pues es bonito cuando nos dan las gracias, ¿no? A nosotros nos gusta que nos den las gracias entonces, bueno, pues al universo también, tan sencillo, ¿no? Yo los veo como unos padres celestiales, la parte masculina y la femenina, y así como que, ay, a ver, ¿qué es lo que va, cómo va a reaccionar Juanito cuando le toque tal cosa, no? Y ya, va, pasa. Y Juanito así como que sí le da alegría, pero pues no se acuerda de dar las gracias porque dice, pues no hay nadie, ¿no? Y para qué dar las gracias... Y entonces se quedan así como que, Ay, mira, sí le gustó, pero pues como que parece que no tanto como pensábamos, ¿no? Entonces no, no, no te da gusto dar tan seguido o con manos llenas, ¿no? Tal vez la próxima vez llegues a dar, pero un poquito menos. Porque pues, si no le dio tanta alegría, pues ¿para qué? ¿no? Tanta inversión de energía. Y habrá otras personas que la aprecien más. Entonces, te digo, así es como yo siento que funciona el, el universo. Pues les deseo a todos una muy, muy bella semana, donde quiera que se encuentren. Este, hoy sábado empezó la cumbre de, países, uh, de la Comisión de Países Latinoamericanos y del Caribe, la cual preside México. Y bueno, son más de 35 mandatarios que están aquí en mi país y uh, esta es también una de las cosas donde dices bueno es como la, la ONU en pequeño o digamos de un solo continente ¿no? y realmente desearía que estas cumbres ayudaran realmente a mejorar la situación de los seres humanos que sería normalmente el propósito no solo el lado económico sino este, la condición del, de vida de los seres humanos y uh, me, me llama la atención porque en México tenemos ahorita un flujo de migrantes haitianos muy muy fuerte que llegaron de Haití a Brasil y de Brasil bueno pues ya fueron subiendo y ahorita están acá y quieren llegar al norte del país y cruzar bueno algunos ya están cruzando de hecho el río Bravo a Estados Unidos y de lo que me acuerdo de la política del Trump con López Obrador bueno pues nuestro presidente se había comprometido a retener aquí a los haitianos lo más posible para que no tuvieran tanto problema los estadounid estadounidenses quitarles el trabajo digamos prácticamente ¿no? eh, o la incomodidad de el trabajo de, de que puedan migrar pero bueno es un derecho de la humanidad el poder migrar libremente este y más en un afán de, de asilo que buscan asilo político asilo económico algunos, pero la gran mayoría es político entonces bueno pues se les debe de brindar esa atención y ese eh, bienestar y como decía, bueno pues estuve en Costa Rica y Costa Rica pues tiene dos millones de migrantes y tres millones son ticos entonces es casi la mitad de la población son migrantes, son nicaragüenses son colombianos, venezolanos y eh, pues la verdad es ejemplar lo bien que ha manejado Costa Rica esto, sin disturbios, integran muy bien al migrante, le dan la bienvenida, le dan trabajo, etc. Y aquí en México la verdad me da pena decir que soy mexicano por el maltrato que ha habido del de Instituto Nacional de Migración, ya cuatro caravanas se fueron al norte y fueron, este la Guardia Nacional les llegó a pegar, los volvieron a encarcelar, como si fueran animales. Y la verdad, pues da mucha pena esto. Estaba escuchando que, bueno, algunas organizaciones civiles están ayudando ahorita a la quinta este, ola de migración, que va desde Chiapas al norte del país, este, para que se hagan garantes, este, pues valga la redundancia de las garantías de estos migrantes, ¿no? Y que pues que dignamente puedan transitar por territorio nacional y llegar al norte. Entonces, bueno, hay que mantener todo esto en mente y volviendo nuevamente a lo de la cumbre, yo creo que un poquito lo de la pandemia se trata justamente de esto, ¿no? De darle solución a estos problemas que se presentan. Digo, no, la mayoría de la gente no quiere dejar su país si migra es por una necesidad muy fuerte de vida o muerte, sea por la violencia, o por el hambre o por la falta de trabajo, de oportunidades o por un asilo político, ¿no? que son perseguidos porque piensan diferente al régimen en el que viven. Y bueno, pues hay que tratar de darle solución a esto y se le puede dar solución. Pero estaba viendo que la mayoría de los temas de la cumbre ni siquiera hay el tema de la migración entonces bueno este, como que las prioridades han medio un poquito mal pero esperemos que la Corte celestial toque el corazón de algún mandatario y, y por lo menos se haga la propu una propuesta ¿no? para que se le dé solución a esto muy bien te deseo lo mejor para esta semana te mando un abrazo de luz la semana que le sigue este, abriré seguramente en los comentarios y también festejamos ahí a dos arcángeles, al arcángel Miguel y al ángel de la guarda. Un abrazo de luz, con mucho amor. Namaste.